A mí me gustaría trasladar hoy aquí cuatro ideas que son muy sencillas. Eh, la primera es que de verdad hemos llegado un momento en el que necesitamos saber que sí se puede. Quienes llevamos años enfrentando los recortes, la epidemia de los despidos, los desahucios, las ofensivas patriarcales y la destrucción del planeta, eh, también los recortes democráticos, entendemos eh, que la lucha conduce a victorias que por, por el momento son valiosísimas pero muy parciales y muy débiles y por eso es necesario fundamental generar ilusiones nuevas la segunda idea que me gustaría trasladar es que se rompió el encantamiento de la transición modélica el día en que millones de personas en pueblos y ciudades dijeron frente a la arquitectura institucional frente a los propios edificios físicos de la arquitectura institucional del 78 lo llaman democracia y no lo es, no nos representáis en esta línea romper con el régimen eh, supone no solo luchar contra la dictadura de los mercados, contra la deudocracia, sino también poner en cuestión las bases sobre las cuales hay límites a la autodeterminación de los pueblos. La tercera idea que me gustaría trasladar es la necesidad de recuperar el hilo violeta en unos momentos, en los que las mujeres podemos decir que sabemos casi mejor que nadie hasta qué punto los derechos que se creen consolidados se pueden poner perman permanentemente en cuestión. Eh, por eso es fundamental seguir reclamando fuerte el derecho de la autodeterminación, también de las mujeres, a decidir sobre su propio cuerpo. La cuarta y última idea que me gustaría trasladar es que tenemos que ser valientes, no solo para despertar, despertar expectativas, ¿no? este proceso es sinceramente ilusionante, sino también para intentar cambiar realmente la vida de las personas, su vida cotidiana. Tenemos la responsabilidad de diseñar herramientas nuevas, no solo en las resistencias en las calles, sino también en la construcción de un futuro distinto, imponiendo también en las instituciones, así como en las calles, un cambio en la vida de la gente, un cambio en su vida cotidiana, porque sabemos que hay alternativas que existen y que son de verdad.